del día. ¿Cree usted que la alianza que firmarán hoy 12 partidos logrará sacar al PLD del poder? Creo que eso. Bueno, mira, yo, Señores, tengo, miren. yo tengo aquí una algo que quise eh, decirle ahorita hace un momento. Ay, vamos a ver qué es. El <risa> listín Ay, diario tiene la pregunta del día. ¿Cree usted que la alianza que firmará ¿12 partidos políticos logrará sacar al PLD del poder? Ah, bueno, copiaron a nosotros ellos. No sé quién copió a quién, pero eso es lo que quería significar. Bien, eh, miren. No, bueno, el guión, de nosotros, el guión de nosotros está hecho desde allí. Ahí están los resultados. 78% dice sí y el 22% dice no. Todo aquel que se ha, hecho, oh, se ha hecho la idea, porque siempre ha estado del lado del que se ve triunfante, y no por el análisis y por la consideración propia de la realidad. Señores, el 10% que dicen solamente y minimizan los del Palacio que se ha ido del PLD, no es juego que sea el 50% y que, lo que quede, y que lo que quede próximamente es un cacarón. Mm, aquí seguramente harán más que el pero, pero, pero, pero no. tampoco lo vamos, con, no, vamos a poner. Eso, no. vamos a poner no, eso, no. un loco por una encuesta Bueno, pues Pero súbanle un poquito más. No, o sea, sí, el que se puede manipular. Ser. Pero no un yo, yo poquito más. No. Puede ser el 50%. Sí, pero súbanle un, un, un, no, un poquito. Puede ser, yo creo que el PLD se llevó del PLD un 10 o un 15%. No, pues si siguen el 10 no va a estar en la realidad porque la población lo está percibiendo. ¿Por qué el 50%? Eh, bueno, eso, eso, eso es fácil de terminar bueno, Ahora se ve, se ve lánguido y triste en, ese sector. En... El, el que dejó. Tú acabas de admitir ahora que es un diablo. El que, aquel que dejó, se, aquel, el PLD, se ve lánguido y triste. Sin la presencia de Lionel y esa playa de hombres que, que se que abandonó, lo dejó el poder. Entonces tú estás diciendo que el 85% o el 90% que quedó se ve No, no, y no. Y ¿Sí? Estamos hablando de que el 78% dice que sí. Ah, okay. Y que hoy no es un 10% que se ha llevado Lionel. Es más, en San Francisco de Macorís, a, a propósito de las elecciones uh, que Ay. se aproximan para la candidatura municipal, este se el están socorro. presentando situaciones eh, que van cambiando día a día. En un momento se plantearon diferentes alternativas de parte de la Fuerza del Pueblo. Y a de antes de ayer tenemos una llamada a los buenas, buenos días. Mi equipo, Adelante. no puedo salir a trabajar sin antes verlo a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Me dicen que mucha gente tiene ese mismo problema. Eso es diario, sí. Sócrates. Sí. Gracias, hermano. Gracias. Yo, yo quiero un cambio en este país, pero yo quiero un cambio también con la juventud. Ver a Julio como diputado, ver a Francis como alcalde. ¿Verdad que sí? Es decir, cosa nueva. Sí. Tú sabes, cosas nuevas quiere decir, ve a Carolina también en el ayuntamiento, ¿cómo no? Por Alianza País ¿cómo no? Porque yo quiero la juventud que, que haga ese relevo, que haga ese relevo en realidad que nosotros necesitamos, no de lo mismo. Doctor, quiero... ¿por qué usted no deja fuera a Sócrates y a mí? Porque, porque tú no eres político, exacto porque tú lo que haces es defender, tú sabes, tú haces tú lo que defiende el gobierno eh, cosas, pero, pero tampoco digo que tú estás cogiendo cheque ni mucho menos porque eso es mentira, yo, no yo sé político. que tú lo defiendes por cosas tuyas, por, por capricho ¿Y, ¿y por qué usted no pone a Sócrates? porque Sócrates no es político, Sócrates claro, es controversial, Sócrates eso, igual que eso, yo por eso, es sí, eso no lo puedo Sócrates Gracias tirado, por su no llamado, mi mire Doctor, Doctor. Doctor, gracias por su Le buena llegada ¿debarcar a elecciones de Municipales? ¿Quién ustedes piensan que tiene más posibilidades de hacerse con un triunfo electoral en el caso de que no se concretice la alianza y Miledis vaya en representación del de gobierno, del PLD, de que Manuel Trinidad vaya en representación de la Fuerza del Pueblo, de que siguió NG vaya en representación del de PRM? Y de que Juan Francisco vaya en representación del lado de la. Del, del ¿Cómo que se llama? Unido Podemos. Unido Junto Podemos. Podemos. Bajo, Podemos. Junto Podemos. Somos. Bajo esa, bajo esa eh, posibilidad de que no se concreticen los acuerdos y que unos apoyen a otros, ¿cuál ¿cuáles son las posibilidades reales que ustedes le ven a cada uno? ¿Cada uno por su lado ustedes creen que pueda vencer a Milady? Mira, mm. hay un aspecto que lleva a Milady en contra y es que no tendrá ya el apoyo. De esa facción de Lionel Fernández Que sabemos que ciertamente Independientemente de la división Ya existían rivalidades dentro bueno, del es que PLD Bueno, que ella admitió como que no lo necesitaba mucho pero, No, pero... pero una cosa es que ella lo admitió y lo digo Y otra es la realidad, porque vemos lo que pasó En las elecciones pasadas con Juan José sí. Que <coughs> ese factor Fue que hizo Más importante eh, o, o que afectó más de manera negativa La candidatura de Juan José sí se necesitan, claro. es lo que quiero decir eh, el, el, los elementos que tú mencionas de si ganan solos, me parece que no. O sea, ¿cómo están los partidos políticos? La, tenemos la llamadita ahí. A lo buenas, buenos días, buen día, adelante. Buen día. Eh, ¿Cómo está ese equipo? Bien, muy, muy bien. bien. A lo único que se le puede tener un poquito de miedo es que acuérdense que este país. Eh, la mayoría de gente que votan son gente de la que reciben 500 y 1000 pesos. Que la gente que está en buena posición sí, le mandan jodiendo con política. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente posible que utilicen el poder para dar dinero a la calle, aunque quede país como quede. A ver lo que a ver hasta donde ellos llegan. O sea, que tú piensas que bajo esa tesitura, entonces Milady tiene más posibilidades. Bueno. Gracias por Yo, tu llamada. Pero... Eh, Continúa. ¿Quieres contar algo? Eh, sí, eh, con relación a eso, a <ríe> partiendo de que en el caso de la eh, alcaldía no se necesita el 50% más un voto, no. sabemos que es el que tenga más. Claro, que y evidentemente, eh, en el caso, por ejemplo, algo de que la bien, Fuerza sí. del Pueblo y el PRM vayan divididos. Entonces se, se, se encontrarían con un PLD un tanto más compacto aquí en San Francisco de Macorís, lo que le da cierta ¿Dónde? ventaja. ¿Cómo sí, dividido? Sí. Míralo así. Eh, no es igual, por ejemplo, a Siquio con el PRM lleve el apoyo de la fuerza claro, del pueblo. Porque claro. el, el escenario que está planteando Sócrates es, Iván cada cual es dividido, por su lado. Cada claro cual que por sí. su lado, lo que claro. haría que se, se debilitarían los tres, pero en este caso, Miledis Núñez llevaría la ventaja porque tiene un partido mucho más compacto y además claro. tiene la fuerza del gobierno y del Estado de atrás. Pero Brasil. recuérdate pero que aquí, aquí, recuérdate que aquí y, y en recursos. cuanto a competición de candidatura, ganó Lionel aquí y la sigue y la sigue liderando. Liderando, liderando. liderando. Pero aquí dentro de del, del de la San Francisco. El municipio, bueno, de la la... Revisa, el municipio. A mí por ejemplo como cómo... lo... Porque recuerda que una cosa es leonel. Eres, sí. Una cosa es lo presidencial, la otra muy diferente. Pero es, es lo que te digo. Si, lo... si todos estamos consecuentemente, que, eh, vamos mira, caminando eh, eh, mira, ganó hacia hacer leonel, una coalición. Ganó Miledis. Fíjate ¿Eh? sí, que Miledi le, le, le sacó 11 mil y pico de votos. A Juan José no. A 8, dio pela, de, dio de, pela, de Juan eso, a José A Emanuel A los dos. A los dos. A ah, dos bueno, dos, que sí, compitiendo los tres. Fíjate que ella los derrotó a los dos. Eh, de manera que no podríamos verlo comparativamente con, lo, con el nivel presidencial, claro. porque ahí se diferencia. Yo le doy cierta ventaja a ley Núñez por lo que ya he planteado anteriormente. Mira, otro aspecto que hay que tener en cuenta o que deberíamos bueno. nosotros decir acá. Es eh, las jugadas que están haciendo los partidos políticos, caso PRM, coalición, y que tú has intervenido mucho en ese sentido, porque sí. entiendo que tienes la preocupación de qué podría pasar con estas decisiones que se tomen y cómo podría afectar o beneficiar para las elecciones de febrero. Las decisiones, si se toman desde allá arriba, desde la cúpula del PRM sin tomar en cuenta a nivel local y las figuras de los candidatos eh, solamente por una orden de que se diga no que tiene que ser Juan Trinidad y que no cuente con el apoyo de, las demás, eh, de los demás partidos que están conformando esta coalición, creo que sería desastroso, que es que ha ido dirigido el discurso de Francis. Entonces, tener eh, Fulvio... El, el juicio o la mente la sangre lo más fría posible a la hora de tomar esta decisión porque Miledis es una candidata que como bueno, dice Jerjam eh, eh, o sea, ganó con muchos votos por encima y no sí. es un relajo o sea, no es cualquier Nosotros cosa que estamos tenemos hablando tenemos una realidad con la candidatura de Miledis a la alcaldesa y es que es la candidata del gobierno sí. tiene recursos que el gobierno va a suministrar Puede contar con la gobernación, puede contar con comedores económicos, porque esas movidas que se han dado... Claro, han dado eso, claro que sí, para eso, claro Ahora, que sí. Para eso. Ahora, también tiene la orden del mismo presidente de aplastar Correcto. a ese sector de Juan José y el sector de, de, de, de, de la fuerza del pueblo aquí en San Francisco de Ahora. Del dicho al hecho hay tremendo trecho de tener esa intención. La realidad es que el PLD aquí en San Francisco de Macorís está dividido, dividido, porque tú tienes grandes figuras como la de Juan José, como la de Manuel Trinidad, como la de Andrea Costa y otros tantos connotados dirigentes del PLD, no, ya no eh, del PLD. Eh, de la Fuerza del Pueblo, que arrastran, Grandes cantidades de militantes que antes le pertenecían a ese pueblo. Ahora bien, la debilidad de la fuerza del pueblo y el PRM de llegar a una concertación unificadora facilitaría que ella pueda salir con mejores ventajas en esta contienda política venidera ahora en febrero. No obstante, a eso... Ambas partes, el PRM aquí en San Francisco de Macorís es mayoría, es mayoría electoral aquí en San Francisco de Macorís, que tampoco las cosas van a ir solas. Si pueden disminuir en un 10% por compra de votos, por ejemplo, por el oficialismo, eso puede ser que me dé a mí una candidatura reñida, pero no definitivamente que sea un sello que ella va a ser la, la, la, la ganadora, porque no va sola. Las condiciones que están aquí son condiciones totalmente especiales y intrínsecas aquí en San Francisco de Macorís, porque ella misma tiene una tasa de rechazo enorme aquí en sí. San Francisco de Macorís. Pero el asunto de que si yo haya estado viajando, haciendo un tour de... PRD para PRM, para PRD para PRM, ¿no significa eh, algún desbalance, algún disgusto, algo, qué sé yo, alguna situación a tomar en cuenta a la hora de evaluar la posibilidad de que pueda tener de hacerse con una candidatura? Sí, eh, al principio hay cierta resistencia, cierto temor, eh, pero eh, la mayoría de los PRMistas nunca asimilaron que en sí, que se fuera. Bueno, esa teoría de que nunca asimilaron, sí, que, ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo asimilaron no, podemos... sí, que se, se fuese, no podemos que no asimilaron. Mira, mira una cosa. Y mucha gente se, se, se sintió traicionada cada vez por eh, cuando sí, se fueron. Miren, miren. Que por respeto claro, claro, sí. también le da confianza a la sociedad. Una cosa, una parte es el respeto. Y vamos a colocársela en su justa dimensión. Y yo lo respeto. Sí. y lo queremos mucho pero el momento político que estaba viviendo tu partido, el PRM y el que estábamos viendo los ciudadanos del país, que estamos involucrados en política en ese justo momento que está la efervescencia de un, de un Luis Neto que se fue para el PRD que sabemos a qué fue y cómo fue y con qué sí. condiciones fue, porque fue muy aventajado. Creo que la mejor negociación que ha hecho político alguno la hizo él y de hecho se ha encaramado. Ahora, que en ese mismo momento que ustedes estaban reunificando las fuerzas, que Siquio le saliera por el otro puerta, también detrás de ese grupo, no produzca una reacción... Que yo, sin ser del partido, la critiqué. Es que sí, produjo una relación. Que mucha gente lo criticó. Ahora hay que tenemos ver... que estar abiertos. Entonces, yo Pero soy hay coherente. cómo ah, no, la gente lo asimila a eso. Sí. Bueno. Ahora, ya él está dentro del PRM. Fue juramentado. Que creo que era el primer paso era ese. Sí. De que él se reivindicara y que el PRM lo asumiera. Y que él asumiera la carga que trae. Juramentarse en un partido, en este momento político. Para poder representar cualquier decisión que sea, sí, sí. para no cerrarme en una sí, posición sí. que ustedes ya conocen, que debe de ser respetada el acuerdo, porque ya tenemos un bueno, acuerdo previo. Hoy, hoy se va a firmar ese acuerdo en, Correcto, Santo, Domingo, en Santo Domingo, con, Domingo, con todas no. las representaciones nacionales. Entonces, y donde estará mi partido, estamos todos a, al tanto de esta situación. 12 es que en la política no se puede seguir jugando, Cierto, ni se sí. puede seguir dando muestra de doble... Eh, accionar Ay, Cierto, y sí. yo soy de lo que cree Transfugía. y Hay respeto ya yo soy un militante de la, de la coalición a decir no de los, los intereses de mi partido no, yo soy un militante de la fuerza pero de la coalición ah. y cuando hablo en esta posición es quien se decida y yo soy de lo que dice y lo dije ayer y se lo voy a repetir hoy públicamente si es para conservar un candidato ya que tienen la senaduría a conservar un candidato del PRM, pues para eso dejamos el que está. ¿Tienes trabajo que pudiera conseguir números. una posesión de tiempo, sumiendo mi, mi posición con PRM. ¿Ustedes este no lo creen esperar? eso? Yo quiero hacer una pregunta, pero, pero quiero qué se... es lo que están buscando números, número no, números? No número, ser número. con relación quiero, a ese contexto? Quiero, quiero que se la jueguen ah, con relación a eso. ¿Y tú no te la vas a jugar? ¿Quién? Ahora voy con eso. Ajá. ¿Quién ustedes piensan de esos candidatos que hemos mencionado ¿Qué le conviene más al municipio de San Francisco de Macorís para que asuma la, la sindicatura? Cualquiera de la coalición. Cualquiera. Cualquiera? Cualquiera. cualquiera de la coalición. ¿Hablamos, hablamos de mileris, Trinidad. Sí. Como tú lo, la Trinidad. Cualquiera de la coalición. Hablamos de Emanuel Trinidad, hablamos de Siquio N.G. de la Rosa y hablamos de uh, Juan Francisco. De Juan José Rosario. No, Juan Francisco ah, bueno. de, de, de, la, de la cosa. de Chinito, creo que es. Sí. De planidad, pues. Francisco Taveras. Bueno, uh -huh. sí. yo me voy a limitar a, a, a responder que a, a, a, tendríamos que ver. Pero tú la lo conoces a cada uno. Municipal. No, no, no. No, no, no. El ¿Tú chino sabes aquí eso, propuesta. Propuesta de eso qué el chino <ríe> ¿qué aquí, Alianza ¿Qué? País. ¿qué? Ah, tenemos sí. una llamada. Pero sí. sí. a, a lo a lo Buenos días. Dígame. Lo que pasa es que. Que Alecía no, no va. Ah, ok. No, no, yo sí, lo sé, dice, pero él... Es... Que, dice que no vaya. Según. Sí, sí. Yo estoy claro en eso, pero es porque se dan unos ingredientes Gracias y por yo soy llamada. de los que cree que debemos respetar la, el acuerdo y la coalición que se va a firmar hoy. Y yo, esa yo candidatura a jugar pertenece, jugar. pertenece, Adelante. pertenece la a, a la coalición. Adelante. ¿Quién sería? Yo me la voy a jugar. juzgar. Siquio. Siquio le da estabilidad y tranquilidad a la municipalidad. Y si se junta con una serie de jóvenes y una serie de proyectos que hay de modernización de la ciudad de San Francisco de Macorís, sería ideal. De ser Juan Trinidad, le daría también. Manuel Trinidad. Eh, Manuel, Trinidad. Manuel Trinidad, le daría también una nueva oportunidad Aquí. a un político, a Juan Trinidad. A, a un, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel Trinidad. El, Manuel Trinidad. Uh, a Manuel Trinidad, una, una oportunidad de darle al pueblo de San Francisco de Macorís. Un nuevo semblante también. Ahora, pero, de ser mi lady, es la misma continuación de lo que se ha hecho desde pero, el Estado, y, y, Para mí. Tenemos la misma, un referente positivo la de Manuel mi, en materia de deporte. La, la misma. Claro. No, pero es mi parecer. Por ejemplo, Pero como haces la comparativa ¿Eh? sí, mi Lady, por ejemplo, no sé, tenemos referente pregunta que, que pregunta podemos decir, mira, eh, el, dijo, bueno, es he visto el tuyo y el tuyo, es el tuyo. Okay. ¿cuál, no, no, es el tuyo? Limitar, no, ¿Cuál es el tuyo? No es problema. Yo me, yo, me el ver, yo me voy a limitar a, a ver la propuesta de modelo municipal ¿quién tú crees? de cada ¿quién crees? uno de ellos. quién tú crees, Bueno, está entre Siquio y hoy Bueno. Está entre Siquio y Miledis. Yo te voy a eh, decir algo. Miledis, ¿sabe por qué? Por la cuestión de que pudiera recibir el apoyo directamente el, no. del gobierno central en el caso hipotético de. Ah, de que tú todo, dices para continúe, poder conseguir mayores de, de, realizaciones. Conse conseguir mayores recursos Mira. y realización de obras. Y en el caso de Siquio ha demostrado ser eh, un. Mira, por lo menos en eh, el tiempo que duró, que fueron dos años, ¿verdad? Sí. Hizo. Eh, no, duró no, muchísimo, no, Duró periodo. y medio. Claro. Mira una cosa. Okay. Yo, mi posición, soy de la coalición. Si la coalición decide que es Emanuel, para mí es el más idóneo. Uh -huh. Y Emanuel tiene consigo parte de lo que dice Fulvio. Y Cuando te doy la respuesta a ti, Emanuel tuvo la experiencia como regidor y fue presidente de la sala. Y hizo una buena actuación. Y conoce de municipalidad. Y fue quien asumió la parte municipal o política municipal del PLD en y la han alianza. Preparado también Y sobre con todo, tiene una visión. Tiene una visión y una preparación importante. Manuel, debemos de darle un voto de confianza y la coalición lo que aspira es que haya una verdadera armonía en este acuerdo, que más que los intereses de, de grupos o de la coalición, la sociedad tiene que entender que aquí se están dando... Muchos de los casos que vemos de inequidad, de falta de, de institucionalidad, es porque la concentración del poder está en una sola mano. Es tiempo de que balanceemos y, y, y, vol y recoger la oportunidad que nos da de tener un equilibrio en lo municipal y en lo, lo congresual. Que no se haya, que no haya un poder. Mi Congreso, mis alcaldes, mis senadores. Mi presidente, como dijo Entonces, una candidata a Todo eso. Sí, pero gente que te Eso es lo que está. Entonces te, tendríamos un tranque y un bochinche todos los días no, no, no, en, claro, en la Cámara Legislativa claro, que no, no se aprobaría nada y sería un claro, problema no. también. Tendrían que ser bueno, gente preocupada por el país y no tarea, preocupado por su propio interés. Esa será la gran tarea de conseguir el consenso. Si aquí hay consenso. Mira Hay hola, desarrollo mira democrático. Bolivia. Sí. Mira Bolivia, no, no, no, pero no que tenemos que los, los aspectos Bolivia. que maneja Bolivia cuando claro se que hace una transformación que tú de esa manera. De eso, Carolina? Mira, creo que la parte que dice Yerjan de que lo ideal es que sea un candidato que tenga a favor, si se quiere, la sala capitular, para mí es un rotundo no, porque no podemos pensar eh, que la persona que llegue a una alcaldía necesariamente tenga que ser eh, allegado o afines con los. Eh, regidores, porque entonces no tendría sentido. Yo entiendo que nosotros necesitamos un cambio. San Francisco de Macorís, al igual que el país, necesita un cambio, pero un cambio real, no un cambio de personas que están buscando agruparse o que están buscando conformar eh, un grupo de gente con cuestionada, con su imagen cuestionada, me refiero a nivel nacional y todo lo que tiene que ver con la coalición y toda esta conformación de pequeños partidos unificados al PRM, es más de lo mismo. En el caso de San Francisco de Macorís, eh, por supuesto que yo asumo y, y mi apoyo total a la candidatura del profesor eh, Chino Tavares por Alianza País. Él planteó acá ay, y conocemos ay, el proyecto ay, de, lo de, dijo, de gobier la el eh. gobierno de proyecto local del, profesor, eh, del gobierno eh, de la alcaldía del profesor Chino, donde plantea puntos importantísimos y tiene eh, una visión de lo que hay que hacer y de lo que nosotros necesitamos mejorar. Aquí ha estado Miledis, eh, Trinidad no lo hemos otra traído llamada, acá como llamada, candidato. Eh. tenemos otra no hemos escuchado nada buenas. sobre su gesto. Sí, Adelante. Bueno. Sobre es lo único que debemos tomar en cuenta es que ha habitan muchos los próximos años. Y le viene a su por tu mismo. Como que está tener un propio propio para él. Ay, así no puede tomar allí. Es bacán, entonces, eso es lo que le preocupa al pueblo de San Francisco Macorís sobre su izquierda. Muchas gracias. Ay, Dios, que Dios mío. De aquí para allá, mira, mi, mira, tan mira tan claro. la gente puede leer. ¿entendrín? Oye, Fulvio. Mira, mira cómo la gente claro. lo interpreta. El vaivén la gente de resarcir su error. No, pero hay que. ¿Cómo que un error? Fulvio me vuelve dice que. Ahora fue un error que se fue. No, no, digo yo. Luego va a ser un error a para el PRD. De mañana